No, gracias, Lula. Voy a aprovecharme de que tú me regalaste, ¿cuánto dijiste? 30 segundos, ¿no? De tu tiempo. Y solo voy a decir esto, y mañana hablo. Solo voy a decir esto, y mañana hablo, porque me da pena además... Eh, que por la amenaza del zapato del canciller que calza como 48 además <risa> <risa> si ese zapato se lo pega a alguien le fractura en el cráneo mira, no Lula, compañero, compañera interesante el debate, el presidente Calderón, todo, todo, Mel, todo Daniel, estamos solidarios con Nicaragua y su reclamo de que, de que se nos respete ahora, solo esto, mira, para que tengamos conciencia Debemos tenerla cada día más de, Del potencial que nosotros somos Unidos Esta reunión es, yo creo que es histórica Lula ¿Cuánto ha cambiado de 10 años para acá? ¿Eh? ¿Cuánto ha cambiado? Hay que seguir insistiendo en ese camino Venezuela estará siempre ahí Acompañando a todos ¿Eh? Porque en verdad Más allá de ideología Ya lo dijo Raúl Lo dijo también el presidente de México Ahora Miren Nuestros 33 países, sumamos, abarcamos, 20.180.000 kilómetros cuadrados, 550 millones de habitantes, PIB del 2007, Producto Interno Bruto, 3,5 millones de millones de dólares, reservas internacionales, Cifras de la Cepal, agradecemos, nos han asesorado ahora mismo. Cifras verificadas por Cepal. 2007, reservas internacionales nuestras, sumadas, 459.774 millones de dólares. Y en el primer semestre de 2008, pasamos a 509.275 millones de dólares, es decir, 50.000 millones adicionales a las de finales del 2007. Vaya que ahí, ahí está, en ese conjunto de factores, la posibilidad de nosotros diseñar diseñar soluciones para enfrentar esta crisis como Leonel la, la pintaba, creo que no tenemos todavía percepción exacta de, de, de, de la amenaza que es esta crisis un, un científico un investigador decía en Caracas hace poco Lula, que la crisis esta parece un virus mutante va mutando de semana en semana ¿Eh? es una verdadera amenaza yo creo que no debemos perder tiempo y deberíamos institucionalizarnos, deberíamos crear una organización de nuestros estados latinoamericanos y caribeños y para hacerle honor a lo que pretendieron hacer del ALCA, fíjate cómo quedaría OEALCA para rendir honor al ALCA que en paz descanse OEALCA, Organización de Estado de América Latina y el Caribe pero en fin, solo con estos números Lula un equipo de expertos de manera urgente diría yo ¿no? en función de todo lo que estamos oyendo eh, pidamos que nos, que nos presenten por ejemplo, reservas internacionales Venezuela ha manejado sus reservas y ha creado la figura de reservas excedentarias por ley todos los años ponemos un, un techo. Yo te lo, te lo explicaba una noche que estábamos cenando en Caracas. Bueno, nosotros hemos utilizado hasta ahora 40 mil millones de dólares, los estamos utilizando para inversiones en el país. Dinero que se fue, de Venezuela se fueron casi 100 mil millones de dólares, se fugaron ¿eh? entre 1974 y, 1900, y, y 2000 aproximadamente. Casi 100 mil millones de dólares. Ahora no se van, ahora se quedan allí. ...en inversiones... ...inversiones para el desarrollo... ...y tenemos unas reservas internacionales... De sólidas ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros no pudiéramos... ...tomar una decisión soberana... ...de Estado soberano... ...y utilizar... ...si agarramos el 10% de estas reservas internacionales... ...que dije... ...509 mil millones... ...son 50 mil millones de dólares... ...10%... ...respetando las asimetrías... ...que cada quien ponga en función... Bueno, principio socialista, de cada quien según sus capacidades, ¿verdad? ¿Eh? Y respetemos bueno, los más pequeños, los más débiles, y los que podamos poner un poquito más, pongámoslo. Y demos ejemplo de que estamos naciendo de verdad ante el mundo como una región con un gran potencial y con una voluntad política. Yo creo, termino Lula, yo creo que esta crisis y la problemática, Leonel, que viene sobre nosotros como mil huracanes, como aquella película de la tormenta perfecta, esta puede ser como una tormenta perfecta, solo tiene soluciones regionales, desde nosotros mismos. Y reivindico de nuevo a José Gervasio Artigas, en él, en Bolívar, que mañana cumple 178 años de muerto, en San Martín, en Tiradentes y en todo, pero lo dijo Artigas y lo dijeron ellos, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Fíjate que hablé en dos minutos. Gracias. Bien amigos, utilizará entonces las reservas internacionales es la propuesta del presidente de la República Bolivariana Hugo Chávez en esta primera y breve intervención que mañana continuará. Recordemos entonces que esta es una transmisión en conjunto de Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar las palabras del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Nos, nos vamos a retirar, pero primero quiero darles un aviso a, compañeros no a, un no aviso a los compañeros río. que no van a permanecer uh, en la, la reunión ter la ter del Grupo de Río. Cuando termine la reunión del Grupo de Río, a las ocho y media de la noche, en el complejo hotelero, de la Bahía, en la tienda es una programación Bahía, tendremos un programa Bahía, cultural del Estado a de Bahía, de con la presentación de la Orquestra. Son meninos niños de una favela do estado de una del estado de Pernambuco y niños de una favela del estado de Pernambuco. que va a la presentación de 20 minutos, posteriormente do tendremos el coro de Bahía, 5 minutitos, y también tanta periferia que son también de y de la periferia de Bahía. Y posteriormente un grupo aquí, Chaves, tenemos un dúo de Chaves, 2 de julio, comparte con jóvenes de Bahía. É, É inspirado que numa coisa que existia na Venezuela, na Venezuela, que existe na Venezuela. Existe Essa Venezuela. orquestra, Esta orquestra é, inspirada é inspirada numa orquestra que tem na Venezuela. Que en Venezuela. Então, que... também será a apresentação e de 20 minutos, um show depois de o governador, minutos, gentilmente, o vai, o vai nos oferecer um coquetel. Então, eu que tá.